Porta Norte es un proyecto de 250 hectáreas al lado del club de golf de Panamá. El equipo de DPZ y los expertos locales trabajaron nueve días intensos en el casco viejo de Panamá, donde recibieron su inspiración. El diseño final elimina todos los problemas asociados con el casco viejo y adquiere todas sus virtudes. Esto logramos al poner ciclorutas para que puedas transportarte de un lugar a otro o hacer ejercicio aceras anchas para que puedas caminar cómodamente con tu pareja, balcones continuos para que te protejan de la lluvia y del sol, plazas estilo europeas para que puedas compartir una buena cerveza después del trabajo. Viene el, uh, el tamaño y la población en, con la cual nosotros podemos de verdad agregar valor. Y esto en conjunto es lo que hace Porta Norte el proyecto mejor diseñado de Panamá.